Hola y bienvenidos nuevamente a tu canal Chris Electronics Estamos aquí con un nuevo video para el canal Y en esta ocasión vamos a hacer un ejemplo Manejando interrupciones eh, Y también vamos a, a Usar temporizador por desbordamiento, desbordamiento de, del timer 0 eh, La diferencia con el anterior ejemplo es que ahora vamos a usar eh, las palabras reservadas de la librería, de, de esta librería ¿no? que tiene este pick Las palabras reservadas eh, nos van a servir para ya nosotros usarlas directamente, como pueden ver por b, int, com, int, f. Eh, 3A, 3B, Status, Option. Estas son palabras reservadas, ¿no? Y esta es la librería que tiene este pic Aquí vemos, ya están definidas, ¿no? Con las direcciones. Entonces, solamente nosotros tenemos que llamar a la librería. Esta include, puede ser entre comillas o entre símbolos. Eh, menor mayor ¿no? puede ser de estas dos maneras podemos llamarlas ya. y por, al hacer esto nosotros podemos usar estas palabras reservadas y aquí están ¿no? tenemos que escribirlas tal cual como está aquí para ya no estar declarando nuestras variables en esta parte ¿no? aquí están todos los las palabras que necesitamos o que podemos usar en este vídeo eh, otra cosa eh, vamos a hacer eh, interrupción por RB0 esta interrupción va a ser nuestra entrada eh, también tenemos otra entrada que es RA2 Entonces, si RA2 es 0 tiene que encender secuencialmente desde RB4 hasta RB7. Si es 1, encender desde RB7 hasta RB4 secuencialmente. Con un retardo de un segundo para cada cambio en la secuencia. Usar un oscilador, un cristal de 1 MHz, ¿no? Entonces eh, tendríamos, eh, es, les, les daré una explicación sobre el problema que tenemos. Entonces debemos encender secuencialmente desde RB4 hasta RB7, ya sea ascendente o descendente, con retardos de un segundo y un oscilador, un cristal de 1 MHz. Para el desbordamiento del timer 0 tenemos eh, dos ecuaciones: una es el tiempo de ciclo máquina y es igual a 4 por eh, el periodo. Entonces, eh, haciendo las, las operaciones, tenemos 4 microsegundos. Esto quiere decir que 4 microsegundos se va a tardar en ejecutar cada instrucción que tenemos acá ya para un cristal de 1 megahertz entonces eso significa eso ¿ya? y la otra es el valor que hay que cargar al registro timer 0 que es la fórmula 256 menos el tiempo que nosotros queremos temporizar sobre el ciclo máquina por el pre-scaler o divisor de frecuencia esto va de 2, 4, 8, 16 64, 128 256, ¿no? y 256 haciendo cálculos preliminares reemplazamos datos para un segundo y el resultado aquí nos da negativo para 256 720 y para 128 de, de, de pre-scaler nos da un número más negativo ¿no? esto pasa porque <coughs> eh, el límite sería 256 ¿ya? entonces cuando este tiempo es muy grande es que eh, se producen estos signos negativos ¿ya? y eso no, no nos sirve tiene que ser un número Positivo, entonces, como necesitamos un segundo, vamos a usar eh, un temporizador base de 100 milisegundos, y esto por programación lo vamos a repetir 10 veces para obtener un segundo en la temporización. ¿Ya? Entonces, eh, reemplazamos los datos. para 100 milisegundos y tenemos para un divisor de frecuencia de 256 158.34 y para un divisor de frecuencia de 128 60.68 estos son números positivos, ambos nos sirven entonces ¿cuál usar? No? Eh, este redondeando sería 60.7 ya y podemos usar esta o esta ¿no? pero hay que acercarse al, al que tenga al que se acerque más a cero es decir mmm, por ejemplo esta se puede redondear a 61 directamente ¿no? si esta fuera 158.034 entonces usaríamos esto para tener más precisión para que nuestro nuestro tiempo sea más preciso, más exacto. ¿no? Entonces vamos a usar, para el ejemplo, vamos a usar esta. ¿ya? Entonces eh, vamos a usar un divisor de frecuencia de 128 al, asignado al timer 0 y este número lo redondeamos a 61. No podemos usar decimales porque eh, en nuestro registro tienen que ser números enteros ¿no? de, de 0 a, como es de 8 bits de 0 a 256 y entonces cargamos este valor al timer 0 para obtener 100 milisegundos ¿no? ahora eh, en los registros vamos a usar tenemos que usar dos registros el registro option y el registro income ambos registros son de 8 bits también y ahora eh, hay que usarlo, hay que configurar esto de acuerdo a nuestros requerimientos entonces el primer bit es el bit de de pull up del puerto B en este caso no vamos a usarlo entonces este bit lo podemos en cero el siguiente es el bit de um, de flanco del interruptor es decir si esto es cero eh, la interrupción por rb0 va a ser con flanco de bajada pero en nuestro caso necesitamos que sea flanco ascendente entonces esto lo ponemos en 1 para que en cada flanco ascendente por rb0 eh, se produzca una interrupción ¿ya? el siguiente el bit 6 el bit 5 eh, es la fuente del reloj ya si es 1 esta fuente eh, eh, o sea el, el reloj que lo va a tomar va a ser por el por el bit r a 4 aquí vemos ¿no? eh, r a 4 o se cae clock también entonces por aquí podemos poner un, un reloj entonces ese va a ser nuestro nuestro tiempo para que se ejecuten las instrucciones ¿ya? ahora si no queremos eso vamos a usar un cristal aquí en estos dos pines en el 16 y en el 15 un oscilador de cristal o, o de cualquier otro tipo pero este oscilador es externo ya entonces eso vamos a usar en este caso por eso lo ponemos en cero ¿Ya? el bit 4 es eh, el incremento del timer cero si va a ser con flanco de subida o con flanco de bajada entonces eso no, no es interesante para nosotros vamos a ponerlo en 0 que va a ser de con flanco de subida bien, del timer 0 el siguiente es el, el, la asignación al divisor de frecuencia o prescaler si es 0 este, este prescaler de 128 se va a ir al timer 0 y si es 1 se va a ir al watchdog timer bien. Entonces, en nuestro caso, es, esto tiene que estar en 0 El siguiente, los siguientes 3 bits son eh, para saber qué divisor de frecuencia vamos a usar. Entonces, necesitamos 128 y según nuestra tablita, aquí, estos últimos tres bits, según nuestra tablita, para 128 configurado al timer 0 entonces usamos 110, ¿no? los últimos bits 110. Eso sería la configuración para el registro option y para el registro PINCON. Lo mismo, el primer bit es el bit de habilitar interrupciones globales. Esto sí o sí tiene que estar encendido para. Usar cualquier interrupción. El siguiente es para interrupción por escritura de memoria F Lo ponemos en 0. El siguiente es interrupción por desbordamiento del timer 0. Esto no lo vamos a usar. Ya. Yeah. Tiene que estar en 0. El siguiente es habilita interrupción externa por RB 0. Entonces, esto estamos. 1 el siguiente es cambio en el puerto B interrupción por cambio en el puerto B, esto es igual a cero el siguiente es eh, in, es una bandera que nos indica que se ha desbordado el time 0 esta la vamos a usar pero más adelante entonces cero el siguiente es intf que nos dice que eh, cuando se ha producido una interrupción por RB0, esta banderita igual se pone a 1. Entonces, eh, como por defecto, lo ponemos en 0. Y el último es cambio desde RB7 hasta RB4. Por lo menos uno de estos 4 bits tiene que cambiar, ¿no? Igual es una bandera que nos indica que cualquiera de esos 4 bits a cambiar entonces eh, esto es muy importante porque tenemos tres casos no una es cuando usamos eh, RB0 solamente otra es cuando usamos eh, todo el puerto B para interrupción y el otro es solo los últimos 4 bits desde RB4 hasta RB7 entonces, según nuestros requerimientos, el registro INCON lo debemos modificar. Entonces, por eso es que solo está habilitado en este caso para RB0 solamente. Los demás están apagados. Entonces, esa es eh, la primera parte de nuestro problema resuelto. Mm lo siguiente que sigue es el diagrama de flujo nuestro diagrama de flujo eh, como ya no estamos usando los registros o sea no estamos declarando variables ya nos hace más, se nos reduce el, eh, el tamaño entonces simplemente eh, inicio RB0 va a ser nuestra entrada para la interrupción. R2 también nuestra entrada para saber si es ascendente o descendente. Eh, nuestra salida va a ser desde RB4 hasta RB7. Eh, cargamos al registro Optium con el valor que habíamos eh, definido anteriormente. Y el registro Incon también. Luego tenemos que entrar en un bucle no operativo infinito y finalizamos con ENT. Esto sería el programa principal. Ahora, cuando ocurre una interrupción por RB0 con flanco ascendente, en este caso, lo que va a hacer es dirigirse a la dirección 4 de la memoria del programa. Se dirige a esta parte y hace lo que nosotros le digamos que haga. En este caso, si RA2 es 0, entonces desde RB4 hasta RB7 va a ser ascendente, ¿no? Con retardos de un segundo. Entonces RB4 enciende, espera un segundo, luego RB5 espera un segundo, lb 6 espera un segundo, lb 7 espera un segundo finaliza apagando todas la, las salidas y esta banderita de intf que lo que hace es eh, cuando ha ocurrido una interrupción se pone a 1 y entonces como ya está en 1 tenemos que ponerla a 0 para que nuevamente cuando haya otra interrupción vuelva a ejecutar ¿no? lo que, lo que necesitemos. entonces de, esta, de este lado igualmente si no es, si era 2 es igual a 1 entonces va a empezar desde el final ¿no? desde RB7, RB6, RB5, RB4 con retardos de un segundo cada uno finaliza apagando todos los LEDs y otra vez la banderita lo tiene que apagar para nuevamente esperar otra interrupción Finalizamos con Red fear. Esta instrucción lo que hace es Retorno de la interrupción Y en este caso eh, Retardo Finaliza con un Retorno Esto es el Retorno de rutina Entonces para interrupciones Finalizamos con Red fear. Y para Para los retardos Y todo eso Retorno Retorno de rutina entonces, eh, por ejemplo, aquí, eh, cuando entra esta parte, enciende el RB4 y llama a retardo. ¿no? Retardo viene aquí, cont igual a 10. Este cont va a ser para repetir el proceso 10 veces y así obtener los 1 segundo. Entonces, eh, cargamos el timer 0. Registro timer 0 con 61, ya lo habíamos dicho de dónde sale este valor. Cargamos ese valor y entramos a un bucle ¿no? que es T0IF. Este, esta banderita nos dice que el timer 0 se ha desbordado, es decir, que de 61 va a ir en 62, 63, 64 hasta 256. Cuando se pase de eso Va a volver a 0 Y esta banderita va a estar en 1 Y para nosotros Cuando se haya desbordado Van a ocurrir 100 milisegundos Entonces pasan 100 milisegundos Se viene aquí Este contador Se resta una unidad Y se guarda en el mismo registro y pregunta, contador igual a 0. ¿Por qué? Porque necesitamos que esto se repita 10 veces. De 10 tiene que bajar 9, 8, 7, 6, 5, 8, 2, 1, 0. Y con eso obtenemos los 1 segundo de retardo que necesitamos. Una vez tenido los 1 segundo, esta banderita T0 y F la ponemos a cero, ¿no? la apagamos y volvemos con return en return lo que hace es volver a la siguiente instrucción estábamos aquí, bajamos a port B encendemos RB5 llamamos a retar nuevamente nuevamente ejecutamos todo lo anterior entonces estaría el diagrama de flujo de nuestro ejercicio esto estos tiempos entonces nosotros podemos eh, con este con este bucle lo que nosotros hacemos es obtener tiempos más prolongados de un segundo 30 segundos 60 segundos minutos horas inclusive ¿no? con este algoritmo lo podemos hacer bien entonces tenemos el el programa en assembler, como ya habíamos dicho vamos a usar las palabras reservadas de la librería de este pique, como ven ya es más, más corto el, el programa, iniciamos con org0, vamos a inicio y saltamos el vector de interrupción que es org4 org ¿no? nos pasamos a org5. Entonces, solo cuando ocurra una interrupción, es que se va a venir a esta parte y va a ejecutar todo lo que está aquí. Que lo que va a hacer es. Mm, va a testear el puerto aire eh, 2. <coughs> va a cargar en uno el RB4, luego el RB5, el RB6 y el RB7. Cada uno con su retablo. ¿no? Finaliza limpiando el puerto B. Y apagando la banderita de interrupción del herbicero que es INTF retorna con redfig y esto lo hace igual de, lo, de la otra manera igual redfig esto solo se ejecuta cuando ocurre una interrupción en este caso de flanco ascendente por herbicero yeah. y si no entonces eh, Va aquí ¿no? inicio, vamos al banco 1, status, rp0 mmm, Ponemos en RA2 como entrada, actriz A, este número binario, al número binario, actriz B RB0, 1, entrada, los demás todos salidos ¿no? Cargamos nuestro registro option con el valor que habíamos configurado y esto es importante eh, aclarar, ¿no? El registro option está en el banco 1. Si nos vamos aquí, nuestro set de instrucciones, aquí tenemos al registro option, ¿no? Y esto solo está en el banco 1. En el banco 1 configuramos el registro option y los demás registros eh, INCOM, lo podemos configurar en el banco 1 o en el banco 0 el timer 0 está en el banco 0 también ya, pero como estamos en el banco 1 en esta parte configuramos el registro option entonces configuramos el banco el, el registro option y nos salimos al banco 0 en el banco 0 configuramos el registro intcon eh, una vez finalizado eso limpiamos nuestra salida todo el puerto B y entramos al bucle o al bucle no operativo. ¿no? Entonces el programa se va a quedar acá en, este, en, el, en esta línea, en la 69. Se va a quedar todo el tiempo, todo el tiempo hasta que ocurra una interrupción por herbicero de, flan de flanco ascendente. Una vez que pasa eso, se viene a Org 4 ejecuta todo esto en este caso aquí llama retardo retardo está aquí abajo retardo movemos el decimal 10 a cont eh, cargamos al timer 0 con el, el decimal 61 que ya habíamos configurado preguntamos si el timer 0 se ha desbordado si no entonces espera hasta que se desborde y cuando se desborda han pasado 100 milisegundos ¿no? decrementa una unidad el registro CONT y lo guarda en el mismo registro el CONT y esta, esta, eh, esta instrucción eh, decrementa una unidad y además cuando ese valor de este registro es cero lo que hace es saltarse una instrucción entonces si no es cero entonces va aquí vuelve, vuelve aquí y otra vez vuelve a cargar el, el timer 0 para que se produzca otra vez 100 mil segundos entonces si han pasado 10 veces CONT va a ser igual a 0 y se va a saltar una instrucción que va a ser es, eh, esta ¿no? que va a, a poner en 0 la banderita del de desbordamiento de timer 0. finaliza esto y con todo esto ya ha pasado un segundo Entonces eh, al final de todo ent, ent. Entonces sería la explicación del, del programa En Assembler usando la librería ¿no? La librería de Compilamos al de F10 No hay, pro, no hay errores eh, un, una cosa más que me estaba olvidando es que mmm, para el pic tenemos que primeramente seleccionarlo aquí ya, ya les había dicho esto en el ejercicio anterior seleccionamos el pic pero ahora para grabarlo en el pic eh, así físico tenemos que configurar una cosa más nos vamos aquí deshabilitamos esto y aquí nos dice no selección bits selector en este caso vamos a usar un cristal de humedad seleccionamos el cristal y el watchdog timer lo vamos a desactivar luego volvemos a tildar esta casilla de la configuración y nos salimos Ahora sí, nuevamente al de F10. Ya, no hay errores. Muy bien. Ahora lo que vamos a hacer es ingresar al Proteus para la simulación. ya la tengo preparada para que no se alargue el vídeo desde aquí tenemos ¿no? RA2 nuestra entrada, RB0 nuestra entrada igual, desde RB4 hasta RB7 nuestras salidas y en físico lo conectaremos así, en resistencia, LED, LED y cátodo a tierra. ¿no? ahora para las entradas podemos usar esta configuración pull down de resistencia que lo que va a hacer es eh, un ejemplo si no pulsamos int entonces lo que va a hacer es entrar un 0 lógico por rb0 y cuando presionemos va a entrar un 1 entonces cuando presionemos vamos a Uh, va a meter un flanco ascendente por RB0 y en este caso igual para el sentido ya sea ascendente o descendente de, de nuestra salida igual si está en 0 entonces aquí si está apagado este dip switch va a entrar un 0 ¿no? si está en 1 encendido va a entrar un 1 lógico nuestro cristal tenemos aquí Conectamos a estos dos pines 15-16 En paralelo el cristal de 1 MHz Después dos condensadores de 22 picofaradios Para evitar el ruido ¿no? Para reducir el ruido Y ellos a tierra Esto es muy importante El master clear tiene que estar en 1 ¿no? Porque está negado aquí ¿no? Si, si no tuviera esto tendríamos que conectar a 0 Para que se ejecuten para que no esté reseteado el pique bien cargamos cargamos nuestro nuestro archivo que se ha ensamblado eh, la frecuencia yo lo he puesto aquí un megahertz y es muy rápido ya, pero en la cuando lo quemen va a ser diferente entonces para poder visualizarlo aquí podemos, voy a poner 100 kHz 100 kHz vamos a ejecutarlo y aquí está ¿no? eh, metemos un flanco ascendente y aquí de simulación lo vamos a cambiar por este que es más preciso para simular Bien. entonces flanco ascendente empieza desde de 3 hasta D1 otra vez flanco ascendente ahora empieza de 4 ¿no? o entonces sea, es el problema de simulación ahora queremos cambiar el sentido, este lo apagamos otra vez flanco ascendente y cambiando con un retardo de un segundo aproximadamente cada que se ejecute una interrupción por rb0 va a ejecutarse lo que esté en la dirección 4 del registro de, de la memoria del programa y entonces sería todo uh, lo correspondiente a, este, a la solución de este problema. Si tienen alguna pregunta o duda, eh, escríbeme en los comentarios. Esto lo va a subir, en, en la descripción va a estar todo este material que han visto, para que ustedes practiquen y desarrollen nuevos problemas también. ¿no? Bien, si te ha gustado este video dale a like e, y eso sería todo. ¿no? Me despido, un saludo. Gracias. Nos vemos. Bien. Hasta la próxima.